Aten Capital les canta las 40. Cuatro décadas de lucha. Cuatro décadas en defensa de la educación pública. Aten Capital les canta las 40. Repaso semanal de la actualidad de nuestro sindicato. Estamos con Juan y tenemos una cita de honor este 4 de abril, como todos los años. Hola Angélica, sí, tenemos una cita de honor. El 4 de abril, aniversario del asesinato de nuestro compañero Carlos Fuente Alba. Eh, ...tenemos ese día acto en Arrochito a las nueve y media... ...y a las once tenemos la movilización eh, en el centro de la ciudad... Con, ...con concentración en el monumento a San Martín... ...y nuestras consignas son... cárcel a Sovich, esto no terminó... ...por el asesinato de nuestro compañero consideramos... ...que ha sido importante, muy importante que se haya sentado... ...en el banquillo de los acusados a la cúpula policial... ...y se los haya encontrado culpables... Eh, sin embargo, esto no terminó. Eh, nosotros consideramos que eh, Sobis tiene que ir a la cárcel, tiene que ser juzgado porque además es un confeso eh, responsable de este asesinato. asesino. Bueno, gracias Juan. Eh, nos vemos en la marcha, todos a la marcha al paro y la movilización. Y nos vemos en el próximo micro de Atencapital. Esto fue Atencapital Les Canta a las 40, el repaso semanal de la actualidad de nuestro sindicato.